¿Qué pasa? Yo venía aquí, pero es que no me. Si me siento, me va a dar una ¿Sabes dónde está. Bueno, mientras pone Borca voy a hablar de contradicciones. La primera. He hablado esta mañana. ¿Cuántas barbas hay esta mañana aquí? ¿Y quién va a hablar de colaboradora? Otra barba. ¿no? Contradicciones que tenemos y otra. colaboradora es un proyecto colaborativo y creo que soy una sola persona que va a presentar un proyecto en el que va a participar un montón de gente. Pero bueno, con muchas de las personas que hemos participado en el proceso de Chan 14 estáis sentadas aquí, pues si queréis aportar algo o intervenir o desmentir, pues La verdad es que hemos tomado esta decisión de una manera, pues, tenéis 10 minutos, bueno, pues a toda leche. Y queríamos que era más sencillo, pero bueno, más contraído más sencillo que solo para una persona que pueda ser tratado. De todas maneras, empiezo. A, me apunto aquí cosas que no están en el PowerPoint, que realmente es un resumen de, de todo. Eh, lo primero. Sí, yo es nice que no me voy a sentar, porque si no necesito como un poco más. ¿no? Eh, lo primero es bueno agradecer a Saramari agradeceros a todas por haber venido, agradecer a todas, a todas las personas que han participado en el proceso y decir cómo para nosotros desde, desde Colaborabora ha, muy, muy, bueno, ha sido muy enriquecedor eh, participar en BAT porque nos permite una cosa que queremos, ¿no? que es que definido Colaborabora como esa isla imaginaria entre el deseo proyectado y la realidad ¿no? que se, que se, en, el que, en el que habitamos, un montón de náufragos, habitantes, etc., etcétera, etcétera, eh, nos, nos parecía importante conexionarnos con nuestras islas, ¿no? Y va, pues nos ha permitido realmente eso, conectarnos con otras islas, tal vez para formar lo que queremos en el último modo, que es eh, formar un, un archipiélago, ¿no? Eh, por eso mismo, por, por dar un poco también esta idea de, de ya ver las, todas las acústicas, porque quiero empezar casi con la, una de las últimas. Eh, con esta, esta idea de conectar, quería hablar de, de toda la gente que ha participado ¿no? Un poco para bueno, pues eso, soy la, la única persona que de repente es como la cara visible de un proceso y quería primero pues bueno, decir que en este proceso ha participado un montón de gente y, y darles ese valor si no bueno, sino, sino aparecerá da igual, si no bueno, aparecerá después pero bueno, en cualquier caso que, que muchas gracias a, a toda la gente que habéis participado ahí Está Sí, No, No, bueno. Por lo menos eso, que lo y luego volveremos sobre ello, toda la gente que ha participado. ¿vale? Eh, ¿Por qué? ¿Por es, bueno, es importante agradecer a toda esta gente? Por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, porque las cosas no las queremos hacer solas, porque no somos islas, ¿no? Queremos hibridarnos ¿no? con, con personas, con colectivos, y de hecho, una cosa que a mí me ha gustado es que en todo el proceso de BAT, en, en lo que tiene que ver con Darchan 14, con la actividad que hemos planteado desde Colaborabora, por que ha participado eso, diferentes colectivos nuevos que no suelen participar en Colaborabora, colectivos o personas que estaban participando en otros procesos de BAT, y bueno, para mí, por lo menos, eso ha sido bastante enriquecedor. Y os empiezo a contar un poco qué es lo que, lo que hemos hecho. ¿Eh? A la derecha, abajo. Derecho. Presentación. Presentación hay un Ah, Bueno, vale. perfecto. Bueno, pues eso. Poemario para una antología. O sea, para una antología parcial sobre espacio público. Esto es un poco el, el, el, la actividad, el proceso para en el que hemos, que hemos eh, activado el, en BAT. Eh, no me quiero detener que es una antología, pero pues una antología realmente es una manera de organizar información. ¿vale? El ejemplo mítico es el, la antología de software libre. Eh, software libre tiene cuatro libertades que, si la articulas en claves de, de, digamos, de conceptos y verbos, permite ordenar toda la información de una manera eh, más más directa y ordenar sobre todo toda la información que se refiere a un solo concepto. ¿no? La frase anterior de las libertades del software libre se puede resumir en este en este esquema de conceptos y verbos, que lo, lo chulo que tiene la antologías es que permite generar frases, ¿no? Un software libre provee de libertades, tales como usar, estudiar, modificar, ¿verdad? Y luego, pues ya, si cojo esto del concepto, es una cosa loca como esto, ¿no? Y basándonos en, en esta idea de la antología, pero principalmente no en esta antología del software libre, sino más en, la, en un proceso que, para el que hemos participado, que es la antología del copilogue, pues queríamos plantear esta, esta idea dentro de BAT, ¿no? Cómo hacer una antología. Es decir, un esquema mental que nos sirva para, para hablar de espacio público, para explicar qué es espacio público, pero no tan matemática como el caso este del de, de software libre, sino algo más, eh, más eh, basada en las relaciones, más basada en nuestra propia experiencia o más basada en, en nuestras conversaciones, que es un poco lo que, lo que hemos planteado. Eh, para, desde el principio ya sabíamos que la ontología que, sería parcial. Que, que, con, bueno, que sería eh, algo a cuestionar, algo a tachar, algo a, que poder hackear, mezclar o desarrollar. Es decir, no queríamos tampoco que fuera un final, sino algo procesual. ¿no? En cualquier caso, nosotros no, pretendíamos ni, no hemos pretendido con todo el proceso ni generar una ley sobre espacio público ni un dogma que tenga que ver con espacios públicos, sino básicamente un tablero de juego que nos permitiese exactamente eso, jugar, no jugar, hacer poemas, en ese espacio público. ¿no? Eh, para hacerlo, ¿no? lo primero que hicimos fue una convocatoria abierta, porque cuando planteas un... Bueno, pues porque sobre espacio público se habla un montón, hay un montón de gente que, ha estado trabajando, que está trabajando sobre ello, que tiene mucha experiencia, y eh, en esta idea de la colaboración, pues no pretendíamos ni queríamos hacerlo solas, sino lo que queríamos era incluir otro tipo de conocimientos. ¿no? entonces el proceso fue, primero, a establecer, bueno, hacer una convocatoria abierta con el hashtag Andarchen14 para que la gente nos enviase pues, sus referencias, de todo tipo, ¿no? desde eh, frases, referencias, ideas, eh, definiciones, etcétera. Y con todo ello y con la experiencia de la gente que ha participado en el proceso, pues hacer como un, un, <coughs> punto de partida, ¿no? un material de partida que está, lo tenemos recogido un poco también para, para que la gente lo pueda se pueda digamos redistribuir y, y a la vez pues volver a utilizar etcétera etcétera con todo ese material de partida lo que hicimos fue sobre todo en como diferentes sesiones dos mareas, las los bueno los no he contado ondarchan 14 es uno de los encuentros que hacemos en la playa toda la, la gente que participamos en colabora. entendemos la playa como como ese lugar de encuentro no una hora donde todos los náufragos habitantes de la isla nos juntamos pues para tratar ciertos temas etcétera, etcétera y Marea que es otro encuentro más operativo, digamos que es más como más de, de gestión interna de la isla, etcétera, etcétera, del de, de trabajo. Y eh, aprovechamos varias reuniones de MAREAC, dos MAREAC, dos Marea, vaya, para, para trabajar esta idea de, de, de la ontología. Y luego también, eh, luego eh, aprovechamos que se organizaban una, unas jornadas sobre urbanismo inclusivo, que se llamaba 27 h UH, que, que organizaba el GK y, lo, y bueno, que convocaban también a un montón de agentes que están hablando sobre urbanismo, etcétera, etcétera, para llevar ahí el boceto de la, de la ontología a ver qué, qué onda, ¿no? a ver qué, qué planteaban. Y bueno, esa ha sido un poco en temporalidad el, los encuentros. El trabajo a desarrollar con todo este material, con bueno, el trabajo, la dinámica de trabajo que hemos seguido, pasaba un poco de eso, ¿no? De pasar desde lo concreto a lo abstracto para volver a lo, a lo concreto para volver a lo abstracto. ¿no? Como una especie de, de juego en espiral, un juego colectivo que lo que nos permitía era a toda la gente que participamos estar, hacer un, un proceso acompañado que nos permitiese como unificar eh, ideas o unificar un poco la, nuestra mente a la hora de enfrentarnos a, a, perdón, al reto de, de, de, de diseñar o de generar ese mapa. ¿no? Entonces, con todo ese material que he recibido de, de fuera, ¿no? digamos, en, en la convocatoria abierta del Darchan 14 y las conversaciones que tuvimos al principio, eh, fuimos decantando todo en, en claves de, de palabras, de conceptos y, y de verbos, ¿no? Y, y salieron un montón. Eh, el siguiente punto era con esas palabras y verbos generar frases, frases de, que tuvimos frases de sentido, ¿no? Pues, pues, y el siguiente reto era ir uniendo esas frases en las claves que habéis visto antes del software libre para generar este mapa de ideas. ¿no? Así tenemos que el, el, la ontología empezó con la, la frase principal, que era personas que habitan lugares que posibilitan las vidas. Esta era un poco la primera frase que, que nos parecía más significativa a la hora de hablar espacio público y que nos permitía empezar a entretejer todas las frases que habíamos ido creando. La siguiente, o otra que nos vino después, eran personas que hacen usos que enriquecen los lugares, esa la fase que luego podría ser que posibilita las vidas. Vaya. Y así, en esta línea, luego los usos nos planteó <coughs> también otro, otra, otra serie de conversaciones, y entonces por pues, los usos genera este círculo vicioso de usos que definen patrones, que afectan normas, que limitan usos, que enriquecen la vida. Bueno, vale. Digamos que será un poco el, el ejercicio, ¿no? los pasos del ejercicio de generar la ontología. Y al final la ontología pues, era algo así, ¿no? Parcial, porque todavía faltan cosas, eh, pero bueno, como las primeras cosas que os he comentado, ¿no? Es, no es un punto final, es simplemente un, un ejercicio interno, ¿no? Que luego coger y, y cualquiera pueda re, revisar, replantear, reformular o desarrollar por otros lados, ¿no? probablemente pueda en varias ontologías de espacio público no es la no es la única vaya y bueno este como tal era el tablero de juego esto es digamos solamente el, el lugar donde, donde jugar antes eh, os hemos repartido porque hemos hecho un pequeño folletillo que tiene la ontología si alguien no lo tiene porque no está la mañana o lo que sea ya quedan unas copias luego y, eh, bueno, esto fue la parte del proceso, y así llegamos al martes 6, este martes, que fue un poco la, es cuando teníamos la cita de Andar Chan 14, eh, que, digamos, era un poco también una especie de fin de fiesta de todo este proceso, ¿no? de, todo este, de todo este trabajo con, con, la, con la ontología, ¿no? de generar la ontología. Y era esta idea de poemario, de generar un poema, es decir, de dar cuerpo, en cierta manera, a esas líneas de sentido, ¿no? Estas líneas que... Que se representan en la ontología, todas estas frases, pues darles cuerpo, jugar con ellas, eh, generar propuestas, generar ideas, pero sobre todo trabajar también en otros, en otros lenguajes que no son los habituales, ¿no? que no son ahí como el análisis cognitivo o lo conceptual, sino más abandonarse un poco al juego. ¿no? Entonces, si, si tenemos una ontología, la ontología, lo que hicimos simplemente era dividirlas en ese sentido y sortearlas, sortearlas, repartirlas. Y un poco con, con la línea que te tocase, pues tenías que, que hacer... Había como tres rincones de trabajo, tres rincones que, que planteaban un poco el lenguaje con el que se iba a hablar. Un rincón era el rincón del cuerpo, ¿no? entonces había que hacer poemas con el cuerpo, esculturas humanas. Otro rincón era el rincón de los objetos, lo que había que hacer era poema-objeto, como había en o cualquier cosa así. Y luego otro, otro rincón era el rincón de, de las imágenes, si quiere, y lo que había era billetas o ilustraciones que había que o que titular o que intervenir, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este ejemplo la frase era personas que hackean los usos cotidianos, que se transforman en usos nuevos y desnaturalizan la consumópolis. Y el, lo, bueno, el poema era algo como esto, ¿no? Entonces, juego eh, era el juego, el, que, el grupo que, que planteaba esto, pues, bueno, para ellos este, este poema era lo que resumía o ejemplificaba o daba o daba cuerpo a esa línea de sentido. En otro caso, volvemos a tener la antología, la, la línea de sentido podría ser, o era, vidas que no, eh, perdón, normas que limitan los usos que enriquecen la vida. ¿no? Y en ese caso, pues, el, el poema era algo así, ¿no? como Salón está en la calle. Y como otro, otro ejemplo, tenemos los lugares que coleccionan interdependencias y entretejen ecosistemas. Y en ese caso, pues bueno, el, el, la escultura o algo así, no era una escultura dinámica en la que se, eh, los personajes giraban apoyadas unas en otras y cuando alguien se caía, los otros se mantenían. ¿no? Bueno. Era, o la idea era esta parte lúdica. ¿no? Bueno, no sé si fue realmente como una sesión intensa, divertida, como con, mucho, con mucho calor, eh, con mucha actividad y sobre todo mucha, muchas risas porque había como momentos de locos, no, de disfraz y tal, pero lo que más nos interesaba, aparte de la importancia de lo lúdico, los nuevos, de lo, o también nos interesaba, aparte de, de, de lo lúdico y, de, y del juego y de la broma y de los, y usar los nuevos lenguajes, esas conversaciones que se podrían dar, que se pudieran dar, ¿no? Que era un poco lo que, a bueno, eh, como digamos, seguir conversando sobre la antología, seguir conversando sobre el espacio público y también seguir conversando sobre, sobre todo lo que estamos hablando estos, eh, en el día de hoy. ¿no? Y bueno, pues entre. Vamos, no es como. medianos no es detenerse mucho, pero varias cosas que salieron, por ejemplo, importantes, conversaciones, en las reflexiones sobre la importancia del hackeo, la posibilidad un poco de, de como, como, como agentes activos, transformadores de espacio público, de ciudad, cómo tenemos que transformar, o, o tenemos, o debemos, o, o podemos, ¿no? Principalmente podemos transformar las cosas, podemos transformar las cosas que, que, nos, que nos rodean, ¿no? Eh, como, como una idea de batir el software en el espacio público. ¿no? Bueno, también se hablaba ahí, pues, el, el ejemplo que produce el software libre, precisamente ¿no? para, para aplicar el software libre a la cotidianidad, a la realidad, ¿no? como, como dice Platón, y lo digital, ¿no? si se quiere, ¿no? aprender de, de esas culturas del de software libre para aplicar a, a lo cotidiano. Eh, también se hablaba de espontaneidad, ¿no? del espacio público como un lugar que se tiene a unificar y como... Bueno, eh, era curioso ¿no? cómo el, eh, el juego permitía una espontaneidad que, que, no, que no trasladamos al espacio público. ¿no? Entonces, bueno, entender como un espacio público como algo que sorprenda, que, que, que permita la sorpresa, eh, un juego que enriquece el lugar. o bueno, hablamos del disfraz y de un montón de cosas. ¿no? Y luego también otra conversación que fue así como interesante fue la que tenía que ver con, con los usos del espacio público. ¿no? O sea, que, que, eh, si hacía falta, o sea, la diversidad de usos permite una diversidad, pero hace falta un nexo común para posibilitar esa diversidad en, en un lugar o la diversidad dentro de un lugar. Y si ese nexo, pues luego al final puede acabar homogenizando los usos, o, o yo que sé, o si de repente un uso de un espacio lo acaba se acaba volviendo hegemónico y, y no permite los otros. ¿no? Y bueno. Mmm, Pocas cosas más, volver a agradecer a toda la gente que participó, aquí lo que hemos hecho es como resumir un poco, bueno, resumir, no, intentar incluir a toda la gente que de, de diferentes maneras participaba en el proceso, ¿no? o enviando sus referencias, o, o participando en lo que eran más la, las sesiones de, de, de generar la, la ontología, o participando en, en la sesión de un 14, y, bueno, y aquí, simplemente, toda la información la iremos colgando, tanto del proceso, de la metodología, etcétera etcétera en la, en la propia página de colaboradora y en la de... Y en la de Y poco más. Eh, Caldera Rick. Bueno, igual alguien quiere comentar algo, ah, pero es comentar, estilo, comentar ¿no? sí. Se nota ya el cansancio, ¿no? Nadie quiere comentar nada. No. Bueno, pues nada. Es que ricasco, ¿te? <tose>